Los residentes de la comunidad de Las Guasumas denunciaron este viernes un derrumbe en la carretera que pone en peligro a los transeúntes. Hacen un llamado a las autoridades competentes para que solucionen la problemática. Tenemos este problema aquí en nuestra comunidad La Las eh, Nosotros hemos visitado unas cuantas veces al gobernador allá. Eh, era quedado de venir a ver. Yo le he preguntado a los, a los vecinos de por aquí y ellos me han dicho que no han visto que ha venido Dani. Eh, nosotros ya tenemos esa preocupación hace varios días, o meses, años, y no se nos ha podido resolver el problema. Que vengan al auxilio de la comunidad de La Guasuma, ya que es una comunidad trabajadora y que cada ciudadano paga sus impuestos al día, y necesitamos que esto regrese en bienes y servicios a nuestro pueblo, eh, a la gobernación, que ponga el ojo en la comunidad de la Guasuma antes que haya una tragedia que lamentar. También queremos hacer un llamado a la alcaldía municipal que llegue a la comunidad de la Guasuma, que no se siente en San Francisco, parece que no hay alcalde, que se está trabajando, porque en otra ocasión nosotros hemos ido a Ornato para la limpieza de la comunidad, la cera y los contenedores están perdidos totalmente y necesitamos que el ayuntamiento llegue a resolver esta situación también a la comunidad de la Guasuma.